De regreso en este contacto diario en el día de hoy, pues es el momento donde nosotros pues, compartimos los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Yo quiero pues, darle lectura a esta invitación que nos hace llegar eh, la Asociación de Baloncesto de la provincia Duarte, donde nos invita a participar del acto de juramentación de los nuevos miembros que conformarán el comité organizador para la edición 31 del torneo de baloncesto superior con refuerzo 2019. Esto es el, el próximo martes, mañana, en el Dorado Restaurant a las 10 de la mañana. Ahí pues darán a conocer quiénes van a componer este importante eh, comité organizador de este próximo torneo de baloncesto superior con refuerzo que se vislumbra que pueda ser muy exitoso por el criterio con que se está organizando. Así que mañana estaremos, intentaremos pues, hacer actos de presencia en este importante evento. Mire, Sergio, yo quiero quería iniciar el espacio, el programa, con este de, una, de manera positiva, y es algo que sucedió Sergio el fin de semana. Y es este cuadrangular que de pequeñas ligas, no, no, no, no. El cuadrangular que conectó Albert Pujor. Saben ustedes que Albert Pujor pertenece actualmente a Los angelinos no, Angelinos y hace un tiempecito fue parte del equipo de San Luis. No le llenó esto de gloria algo, la ciudad de San Luis. Llenó de gloria, repítelo, repítelo. Llenó de gloria la ciudad de San Luis. Y esto fue algo tan emocionante que decía un... No, eso es parte, eso es, eso es lo que va a alimentar más la envidia que tienen muchos, muchas naciones de nuestro país. Que nosotros tenemos, no esa atracción que tenemos en las Grandes Ligas eh, y esa presencia dominicana en Grandes Ligas y ese turismo que es cada vez cada vez mayor, cada vez más visitantes tenemos. Porque esto es una gran una gran isla protegida que está en el mismo trayecto del sol como decía el, pael, el, el poeta Pedro, Pedro Mir. y además de eso aquí nunca tenemos mala cara y eso nos dice lo tan querido que es Albert Pujol en la ciudad de San Luis vamos a pasar entonces a Melvin a los eh, principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy por favor acercándonos un poquito al monitor ahí está la información que nos sirve eh, dice militarizan Congreso Nacional ah, pues mira, salió en el ante nacional. posible introducción de reforma constitucional. Se lo dice a nosotros, el ¿qué diario. Eh? Pues nos hicimos eco. Nosotros no, no, nos referíamos, ¿verdad? Nos muy bien, plantea serio de esta información. Que ahí ven ustedes los vehículos de la policía del ejército que están merodeando el, el Congreso Nacional, producto que en cualquier momento se espera que sea introducido este proyecto, esta pieza legislativa ante el Congreso, donde podría definirse si realmente eh, o se, se va a hacer sí, las reforma constitucionales. Oye, la, la, la el, el encabezado, uno cree que, que hay, ahí, hay. hay, hay, hay dos tanques de do tanque guerra no, una cosa, militariza David Ortiz sale de cuidado, cuidado intensivo, intensivo qué, qué próxima, bueno, sí. es buena noticia la recuperación eh, ha sido buena así es y esperamos que tener de nuevo al Big Papi eh, claro. total y olvidemos ese de, ese evento ese reiterándose, no. re, perdón, eh, reintegrándose sí, a sus labores propias después de un retiro verdad pero yo creo que es? él va a reflexionar de ahora en adelante para eh, estar en esos ambientes que, que no le conviene así es, seguimos con los titulares presenta leve mejoría turista argentina que sufrió desmayo en el hotel de Punta Cana o sea que aún, aún no hay una versión oficial sobre eh, qué le pasó a la joven pero eh, a mí, hay mejoría eso le muerto porque ahorita dicen por ahí que se murió ¿Mm? Ángel advierte sobornar congresista la ceraría, grado de institucionalidad que se ha construido. ¿Y ese hombre y ¿y vive aquí? Eh, pues sí, por la, una por, la construcción, por la construcción que se está haciendo. Una pregunta, ¿ese ¿sí? hombre vive aquí? O es una, para mí que es una eso es una eh, una noticia de Venezuela sí, Aje, o, de, el, o, de, o, de, o de México. el ángel es la Pero caballero, Nacional ¿desde de cuándo de aquí M no se sabe que... Que, se, que, que ahí se maneja ese asunto. No, y así. que me diga cuál ha sido la construcción que se ha estado haciendo. Sí. Oye, que eh. sí, ahí ahí se maneja, con dinero o sin dinero. Sin dinero es que te, te, te, te aseguran el cargo. ¿Y tú sabes cuánto te están ahorrando cuando te aseguran el cargo? Entre 20 y 30 millones de pesos. No, no sé. Lo que a mí me gustaría es que él explicara: desde cuándo se ha ido eh, mm -hmm. se ha eh, construyendo, hasta que, cuál es el nivel sí, de grado que él dice. De, de, de, de, de, de, de, de <risa> institucionalidad que se <risa> ha ido construyendo no, y que ahora no, se pretende no, desconstruir no, no, con, no, las, con los sobornos a congresistas. Eso, ¿sí? eso es así. Detienen a 70 activistas medioambientalistas en protesta frente al The New York Times en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno. Última hora, el candidato del partido de Ed, Edorgan reconoce su derrota en las elecciones de Estambul, el, social, el socialdemócrata Elken Imamuglu se hace con la se hace se hace con la capital de Turquía tras 25 años de gobierno islamista bueno un buen cambio un, cambio? un buen cambio ver, bueno ay mamacita el eh, eh, Jean Jean Carroll la columnista estadounidense que asegura sí. que asegura a Sergio Antonio Romero Pérez Eso, y ahora que Trump dime la violó en los años 90 ahora bien porque ya no lo somete Simplemente hace, hace una denuncia 19 años porque no la somete? Estados Unidos? Unidos dice a Irán que no debe confundir la prudencia con debilidad de Debilidad, exactamente esa, esa, esa, esa, esa, mucha eso, gente eso, lo confunde Así como Estados Unidos sí. no se retractó de sí. ese posible, eh, esa respuesta que iba a dar pues eh, ellos Que no lo vean eso como, no, que, una, no, es que, como que miedo, ¿verdad? Sí, sí, sí que es el último titular a que tenemos. Mr. Edward. Correcto. Pues sí, la, la, la okay. eso, eso mucha gente se confunde. Muchas veces tú eres prudente, tranquilo y piensan que. Dice es que, que es mismo, Así es. Bueno, pues con esa última información nosotros llegamos al final de este contacto diario. Agradecer como siempre su amable sintonía, sobre todo al equipo técnico, José Paulino, a Mr. Edward, allá en el máster y José Eduardo, quien es el encargado